Hola, soy Carlos Atle. Soy un poeta náhuatl mestizo de la Ciudad de México. Me dedico a la poesía performance y al spoken word, que es un arte del cuerpo, un arte de la palabra hablada, es poesía en voz alta. Y pues trabajo desde la poesía ritual, la poesía performática. La lengua ancestral de mi familia es el náhuatl. Yo no la heredé directamente como es una lengua materna indígena, sino que yo la comencé a adquirir posteriormente a través de mis estudios universitarios, de conversaciones con mis abuelos, con mis abuelitas, eh, diccionarios en Internet, porque yo nací chilango, nací en la Ciudad de México y ya no heredé la lengua. El náhuatl es mi lengua sanguínea y pues desarrollo mi obra desde la escritura, el performance, las artes escénicas y pues eso. Bueno, pues eh, yo sobre todo trabajo la poesía oral la poesía, que también es poesía ritual. Mis referentes no necesariamente son escritores, son, son otros referentes que también trabajan la poesía, pero a lo mejor más místicamente. ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad ha habido poetas que son profetas y que llevan sabidurías. Me identifico mucho con los rezos que hacen las parteras para ayudar a, a dar a luz. Me identifico con los rezos que son para pedir lluvia, me identifico con poemas de largo aliento escriturales, como por ejemplo El canto a mí mismo de Whitman, o Altasor de Vicente Huidobro, o Los gemidos de Pablo de Roca, o Aullido de Allen Ginsberg. Son como textos largos, largos, que son cantos, cantos, y que necesitan ser aullados, o gemidos, o gritados para que puedan proliferarse, ¿no? Pues es un estilo, estilo que tiene maneja varias figuras, pero sobre todo maneja mucho aliteración. Me gusta que las palabras suenen maravillosamente en el aire, que revienten océanos, ríos truenos, todo lo que sea pueda ser sonado. Y me gusta también el largo aliento, ¿no? Como cantar, cantar, cantar, así. Porque pienso que el poema es un respirar continuo de ti, es una extensión. Y sobre todo pienso el poema en el cuerpo, lo pienso en mi vida diaria. Pues yo soy, yo soy la obra de arte que se activa cuando yo estoy en disposición de compartirme. El libro es un soporte, es un documento para registrar los poemas como documento, pero el poema en realidad aparece cuando yo lo estoy habitando. Como una manifestación de la vida, como sanación, como empoderamiento. La poesía es un estado místico, no necesariamente. Porque la poesía es para todos y para todas, y en todas las realidades surgen poetas. Los pregoneros son poetas. La gente que, eh, que vende hierbas y está diciéndote de qué sirven, son poetas. La mamá cuando te está regañando, te está diciendo, ya párate, y te dice, ta, ta, ta, lanza sentencias que son poemas, ¿verdad? Cuando una mamá está hablando con su hijo en el vientre, ya sea que sea deseado o no, lo que está trabajando es un mantra, es un poema, es algo poderoso. Entonces desde ahí yo lo veo, o sea, como está en la vida diaria, se, se puede hacer, está al alcance de todas las personas y entonces lo importante es identificar el soporte, entonces pensemos que un poema puede ser un poema visual y como lo dijo por ahí el poeta David Mesa, una mancha de una mano en, con sangre en una cueva, tal vez fue nuestro primer poema y posiblemente sea el último que tengamos. Entonces pensemos que, que declarar cosas maravillosas también son poéticas, y lanzar una maldición también es, es un poema, depende de cómo resuene en tu espíritu la, la palabra, el poder que tú le des a la palabra, el respeto que tú le des a la palabra. Bueno, o sea, yo, todo lo que yo hago es político. Sí, me, me, me, me declaro como un sujeto político, mi accionar es político, mi forma de compartirme efectivamente es política, mi forma de comer, mi forma de relacionarme con el mundo y por ende mi obra. El, el hecho de ser poeta es una extensión de mi vida. ¿no? Eh, sí me dedico a la poesía como acto de vida, como profesionalmente, pero es algo que es parte de... De, de todo. En realidad todos los seres humanos, todas las personas tenemos la capacidad de vivir con plenitud, siendo lo que somos y de recibir todo, que todo se nos se ha proveído por ser quienes somos. En realidad ahí está la abundancia. Y no hay motivo por el cual un poeta, siendo urbano o siendo de donde sea, no pueda vivir en plenitud. Lo, hay algo que es muy importante y es ser consciente de uno mismo. Y cuando eres otra, intentas estar caminando desde... Desde decir yo soy yo y, y por ser yo me merezco el sostenimiento, incluso siendo poeta, todo se te da, o sea, los caminos se abren. Eso es muy maravilloso porque yo hice un viaje a Tijuana y, y tengo amistades, la amistad de Timna del espacio Transcente y la amistad de Karen Márquez del espacio La Traila, desde hace tiempo. Y, el hecho de que ellas coincidieran en este momento en Ensenada, pues me motivó también a extender mi viaje de Tijuana para acá. Eh, yo estoy escribiendo un libro que, que se llama Jardines Eróticos de Cactáceas. Y es un libro en el que yo hago un jardín para distintas entidades con las que me comunico telepáticamente. Y una de esas entidades es la diosa Tara. Y cuando llegué a Ensenada, me quedé ver con Karen, en el, me dijo, ve al jardín de Tara. Y subí y me di cuenta que estaba así un altar maravilloso a Tara y rodeado de cactáceas, de salvia. Y dije, wow, está pasando. Y es muy maravilloso. En realidad yo me muevo así en el mundo. Y Ensenada es como una confirmación maravillosa de que lo que estoy escribiendo es profecía y luego se vuelve realidad. Y no es porque yo me considere necesariamente un místico o un profeta, sino porque le hago mucho caso a mi intuición y de repente aparecen, se materializan, se manifiestan las cosas que uno invoca. Pero es lo mismo, así como cuando dices, quiero tener un trabajo donde yo gane bien chido, donde las personas me respeten y donde yo pueda florecer creativamente y eso se te da. Y si tú dices, no manches, no merezco que me quieran, no sé qué tanto, eso también opera. Entonces, el jardín de la diosa Tara, ensenada, es una confirmación de eso que yo estaba buscando en el universo, una extensión de lo que yo soy en la Ciudad de México. A visitar, a habitar, a, a ensenadearse, este, es un lugar muy chido. Eh, tuve la oportunidad de conocer lugares maravillosos, también como la presa, o como las quintas, o la playa y pues muchas personas muy chidas, me gusta la energía que tienen, la disposición que tienen al compartir, me siento muy, me siento halagado de que existan personas tan chidas aquí en Ensenada, que además se siembren y con lo que aportan, eh, pues puedan ayudar en el florecimiento de las demás personas, eso a mí me hace sentir dichoso, porque eso significa para mí, que el hecho de tener mi presencia aquí activa, motoriza las energías de muchas personas que están contribuyendo desde sus espacios geográficos a que ocurra algo maravilloso. Este, en la Ciudad de México yo tengo un gran papel como gestor, me dedico a hacer grandes proyectos culturales enfocados en la poesía en voz alta, la sanación, el empoderamiento colectivo, la, este, la generación de comunidad. Y el hecho de estar yo aquí presente y no ser yo necesariamente el que dirija las actividades, sino sumarme al oleaje de las personas que aquí lo activan, es, es muy rico. No tener el papel que tengo allá, sino ahora estar del otro lado y surfear en sus olas, en las olas de ensenada culturales. Eres Eros.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 el resplandor en el hemisferio oceánico que solo aparece si aparece en tu cuerpo, si solo en tu humedal se humedece. Eres la prolongación de un, el petalar de un, el erectarse de un pétalo. Eros cuando el gallo canta el silencio y cuando la flama enciende, eros el incendio, prontas ser mar romper de olas, polar en tu derretirte, global, planetaria, cósmica, cósmicos somos atmósfera de labios en cada singular rito de la naturaleza, en cada palabra de su aparear, polen, caricias, cacería de cebras, babuinos, gacelas, felina en su sabana, felinos en las sábanas, eres el amor, soy el amor, somos el amor, eres, eres, Eros no y texlawía, no enseñó huilpan, no enseñó hualpan. Me celebro, yo que soy luz en cada uno de mis días y en cada una de mis noches. Nishko a mí mismo me doy nacimiento, luz, tlanesi, soy luz, yo huali, soy noche, ni chochoca, lloro, ni kiahuis, lluevo, ni pahti, sano. Sano. Sano.